Hoy tenemos una receta muy sencilla, pero de un pescado que se conoce muy poco. Vamos a hacer este pez araña, que también le llaman pez escorpión, sabirón, faneca, escarapote, salvario... Bueno, tiene muchos nombres y es este pescado que tiene una, una carne bastante firme y muy muy sabrosa, muy rica. Lo vamos a hacer muy poquito en una tempura muy finita, y luego vamos a hacer eh, un acompañamiento de alcachofas, muy sencillo, unas alcachofitas fritas, y luego vamos a hacer una green mayo. ¿Cómo? Una mayonesa verde. Ah. Y eh, la vamos a hacer con, con, bueno, con aceite, con, con huevo, como siempre, o, eh, limón, vamos a cambiar el ajo por un ajito negro, que le va a dar un sabor muy especial, y perejil. Se puede hacer, normalmente se hace con cilantro, pero a nosotros nos parece demasiado fuerte el sabor y lo vamos a hacer con perejil. Lo primero que vamos a preparar es esta tempura o este, este empanado muy finito. Lo vamos a hacer con fijarina que nos encanta, no lleva huevo y es muy ligerita. Y vamos a poner 100 gramos de fijarina. Si no tenéis fijarina podéis usar una, una harina normal de mesa, de cocina. 170 gramos de agua. Y esto lo vamos a batir hasta que tenga la consistencia que necesitamos. Y al final esta es la textura más bien líquida para que sea muy muy suave. Vamos con nuestra guarnición de alcachofas que las vamos a hacer fritas. Vamos a conservar un poquito el tallo que está muy rico y, y vamos a ir pelándolas y dejándolas muy limpitas. Y ahora las vamos a ir cortando en trocitos, no muy finos, para que luego no se nos rompan. Ponemos abundante aceite en una sartén y lo ponemos a calentar y le vamos a echar un par de dientes de ajo para que aromaticen el aceite. Luego va a quedar riquísimo. Cuando el aceite esté caliente veremos cómo los ajos ya se, se empiezan a hacer y será señal para echar nuestras alcachofas. Y empezamos con la mayonesa, aceite de oliva suave, un poquito de aceite de girasol, echamos un huevo, le vamos a poner el ajo negro, le echamos limón. incorporamos el perejil y cuando ya van estando frititas las sacamos a un paño para quitarles el exceso de aceite. A nuestra mayonesa verde se le puede dar un toquecito picante echándole unos eh, habaneros, un chile, eh, unos jalapeños. Nosotros le vamos a echar un poquito de este chile habanero unas gotitas para darle ese toque spicy. Echamos sal en nuestro pez araña y con el aceitito caliente vamos a pasar nuestros trocitos por la mezcla. Le vamos a quitar bien el exceso y lo vamos a echar en aceite bien caliente y vamos sacando nuestros trocitos a papel absorbente Va, hacemos tenemos trocitos nuestra. Mayo verde. Vamos a colocar encima tres filetitos. Y aquí vamos a terminar con esta saca para un plato realmente específico.